Amigos, una gran chamarra de cuero es una de esas piezas que cada hombre debería tener siempre en su closet. No solo es un aspecto clásico, también es sorprendentemente versátil gracias a una amplia gama de opciones, desde bikers hasta bombers. Y gracias a la participación de más marcas en acción, puedes obtener fácilmente una de calidad sin tener que desembolsar grandes cantidades. Estas son las mejores piezas de inversión amigables con tu presupuesto H&M es un excelente lugar para comenzar, por poco menos de lo que te imaginas, puedes probar dónde se ajusta una chaqueta de cuero en tu closet Buck Mason, o Buck Mason podría ser conocido por sus camisetas pero también tiene una chamarra de cuero sólido y accesible por su bajo costo All Saints All Saints son todo un clásico Modelos tradicionales en cigületas Bomber y Biker, además de monumentales chamarras en piel de borrego. DSTLD. Las chamarras de cuero DSTLD. El cuero suave y los detalles simples lo hacen lucir de lujo. Coach. Es una chamarra de cuero pulido. La ropa exterior del Coach está perfecta y siempre es muy buena. McCain. Si las chaquetas moto son demasiado para ti. Un bombardero de cuero es un poco más discreto, desde diseños de invierno hasta bombers sencillos. The Arrivals The Arrivals hace una gran pieza outwear. Los detalles de la cremallera y el cuello no llaman la atención, pero aseguran que esta chaqueta destaque. Dockers Dockers se caracteriza por sus diseños de jeans, pero en chamarras de cuero no son la excepción. Dockers es una buena opción si buscas un, dise un diseño sencillo y de muy buena calidad. Soulland si estás buscando la versión de camiseta estampada de una chaqueta de cuero, no busques más. Esta chamarra con diseños versátiles siempre estará a la moda. Por favor, no dejes de suscribirte al canal, dale click a la campanilla para que sepas cuando subimos un nuevo video y hasta la próxima.